Don Juan Pastén, ¿qué dice? Buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? Placer de saludarlo. Eh, esta es la ciudad de las amenazas. ¿Por qué? Amenaza que mañana va a haber paro, amenaza que mañana va a haber marcha. Amenaza ah, bueno. de lluvia, amenaza de, de granizo. Es el marchódromo y el amenazódromo, diría. Aquí hay que hacer un cambódromo, como hicieron en Santa Cruz. <risa> sí, el marchódromo donde vayan y marchan, tranquilos. ¿no? Sí, pero ¿y cuál sería el sentido? ¿Ya no estarían perjudicando? Las marchas más o menos como que perjudican a los otros y ahí. Los sí, atienden. Pero, pero si es un sitio donde puedan ir, pues no habría mayor drama. ¿no? Y nos comprometemos a transmitir en directo, ¿no? Todas Toda la marcha. Porque lo que buscan ellos es que difusión. Claro. De las cosas que están solicitando y que están pidiendo, ¿no? ¿Dónde estar? podríamos hacer ese marchódromo? A ver, ¿dónde se le ocurriría? No hay espacio. No hay, ¿no? Hay que hacer como en México. En México, que se yo, va una avenida por abajo y por arriba han hecho un segundo piso de las yeah. avenidas, Ajá. Pues sacamos un segundo piso de la avenida para que marchen por arriba los bellacos. <risa> Podría ser, ¿no? Marchó en el, el segundo padre, piso. El ¿no? prado, pues, pues, perdón, podemos hacer el prado. Sí. Desde la fuente hasta la Pérez. Qué lindo. Un segundo piso. Sí. Entonces, o marchan por arriba los bellacos o marchan por abajo, pero el segundo, uno de los dos carriles quedaría libre. Así lo hacen en México. Pero echa la ley, echa la trampa. Seguro no. alguno haré, iría por los dos carriles. No, aquí. no, pero ya no, pues hay que empezar a palearlo, ya está bueno. Pues, ¿no? no, cómo, cómo. Eh, bien, hablando de paleadura, va a arrancar ya el, el torneo, finalmente, es después que, de tres meses. ¿Qué tiene que ver el torneo con la paleadura? son unos yo. palos, o no. O sea, son de madera, dice usted. Sí. Bueno. El, el fútbol boliviano en general, ¿no? Yo sigo pensando que algún día vamos a, a mejorar. Pero con, con esta clase de gente que manejaba gremios de asociados sin personalidad jurídica y que se apropiaba de los dineros de los futbolistas, yo creo que es poco probable que mejoremos. Pero el juez Freddy Choque, del quinto de sentencia en lo penal del Alto, ha determinado la prisión preventiva por un lapso de tres meses en la cárcel de San Pedro de este empleado de favor. Por tanto, el juez quinto de instrucción en lo penal de la ciudad del de Alto... Dispone la detención preventiva del ahora imputado David Augusto Pañagua Yepes en el Centro Penitenciario de la Ciudad de La Paz por el periodo de tres meses. De oficio se señala día y hora de audiencia para considerar la situación jurídico-procesal del ahora imputado para fecha 3 de mayo del año 2023 a horas 9 de la mañana, momento en el cual el Ministerio Público, bajo los principios de proporcionalidad, utilidad y pertinencia, deberá sostener si aún persiste la necesidad de mantener la detención preventiva del ahora imputado y o ser sustituida por otra medida. Con la presente resolución, se notifica al Ministerio Público a la parte víctima querellante y al imputado, a horas 17 con 18 minutos del día de hoy, primero de febrero del año 2023, para que puedan interponer el recurso de apelación previsto en los artículos 251 y 404, ambos del Código de Procedimiento Penal. Bueno, finalmente ya está. Eh, pedía cinco meses la Fiscalía, meses. finalmente tres definitivos. Sí, después igual le pueden renovar otros tres. No sabes que aquí no hay ningún inconveniente. Él tiene la obligación de demostrar que los dineros que recibió él, porque él dice, nunca fue puesto dice un dinero en la cuenta de Paniagua. Pero el cheque estaba a nombre de él. O sea, mandaba que él, él lo endosaba, lo cobraba a su hermano más chico, no sé. ¿O quién cobraba los cheques? Pues si yo le doy un cheque a su nombre es porque se lo estoy dando a usted. Usted es responsable. Claro. Eh, no entrará eh. a mi cuenta, pero me lo está dando. Pero claro, es más, es un cheque personal. Ni siquiera usted lo puede depositar en otra cuenta. Cuando usted le dan un cheque aquí en el canal a su nombre, usted no lo puede depositar en otra cuenta si es que no es su cuenta. O sea, ¿qué hacía este? Iba y cobraba. Y después vaya a saber dónde la ponían. Entonces tendrá que eh, dar cuenta de todos esos ingresos de dinero que tuvo. O sea, mil 150, nombre de Real Potosí, San José, los de Blumir. Me les interesa, porque son muy amigos, este es también. Entonces hay una suerte de alcahueterío. Entonces, ¿qué es lo que pe pedía Real Potosí en determinado momento? Que el señor Paneagua informe de los recursos que le daban de pigna oración, si los mismos eran pagados para futbolistas o no. Porque los futbolistas se bebían quejando que el dinero no lo recibían. Como que hay denuncias, para variar en nuestro programa. Las hicimos hace dos o tres años. Este es un tema de hace ocho o diez años que venimos preguntándonos muchas cosas, porque estos tipitos están ahí hace 17 años. Ahora, el hecho de que este esté dentro y que tenga que responder a los demás, van a tener que venir todas las autoridades de este grupo denominado Favol a declarar. Eh, porque si hay un presidente de favor, tenía que saber cómo manejaba la institución este tipo. Entonces, Milton Megan va a tener que venir a declarar. Raldes, que era vicepresidente de esta institución, va a tener que venir a declarar. Y todos aquellos que hubieran participado con ellos durante los 15 años. Para esclarecer muchas cosas, ¿no? Claro, Cada ¿dónde que... están los cambios, entre otras cosas? Así es. ¿Quién se quedó con el cambio? Algo pasó, porque la plata se la daban completa. Y estos no pagaban completo. Entonces, es más, había suerte de, de prestamistas eran estos. Porque hay un presidente de la liga que se cae en determinado momento, y bueno, fuimos partícipes del, del tumbamiento, como dicen, porque a nosotros nos alcanzan el cheque. Este tipo le pidió plata prestada a Paniagua. parece ¿Este que presidente de la liga. Presidente de la Liga, un merezco. Ah. Sí, estos ¿El son de famosos. Cuchabamba? Sí, famosos ah, son los morochos estos. Uh -huh. Es el mismo que de Panduvo preso por el tema de los respiradores. Sí, sí, muy chico sí, el sí. mundo. O sea, vos le pones, esto es como el FBI. Ponete un, <risa> una pizarra, una pizarra atrás y empezás a poner los personajes. Chin, chin, chin, chin. y todos se van y al final todos tienen una relación. Entonces, le prestaron el dinero a este. No sé qué pasó. Pero la cosa es que a mí, yo estaba en Santa Cruz, trabajaba en la otra cadena. Viernes, sí, viernes fue. Jueves, jueves, creo. El viernes no soy muy afecto. El jueves. Entonces, me lo pasan el... Prestó el presidente a favor. Y tiene que irse. ¿Cómo anda prestando plata de los futbolistas? Lo ponemos el cheque. Al otro día renunció. Y se fue. Entonces, estos tienen suerte de prestamistas. O sea, tú eres un futbolista, estás en un juicio, vas a cobrar 50. Yo te presto 10. A cuenta que salgan los 50. O sea, hay muchas cosas que vale la pena que las investiguen de ahora. Yo me recuerdo, mi hija estaba en el Canal 7 hace tiempo. Y una vez apareció la dupla de oro esta. Y mi hija les preguntó, ¿cuándo van a ser elecciones? Hasta este el ministro de Gobierno se enteró de la pregunta capciosa, inconsistente, inconstitucional, de mala leche que les había hecho mi hija a estos tipillos. Mm. Se preguntó cuándo va a haber elecciones. Entonces, ahí está. 17 años que están ahí. Increíble. Pues ahora tendrán que responder. Hay cosas que, que, que quizás no sean como la gente las dice, pero hay otras que sí merecen explicación como la plata de Real Potosí, y ahora se pegó la gente de San José, que me parece correcto, que venga y pida eh, explicaciones. Se sumaron al proceso, ¿no? Claro, porque hay, hay dinero que le fue entregado a este, a este personaje para que pague. Entonces, ¿a quién pagó? Porque las demandas del club siguen. Pero yo le digo al presidente Aníbal de Oruro que también le haga una orden, no que también lo lleve a un tribunal ordinario a los torricos, que manejaron 500, 600 mil dólares en el club. Y nunca dieron un informe. Una vez, creo que por, eh, por páginas sociales. Páginas sociales, ¿cómo por se llama? Por redes sociales. Por redes sociales. Ahí hicieron un informe. No podés hacer un informe así. Es tanta plata. más, ¿no? el tipo aururo creo que no va porque tiene un problema de tipo personal. Lo están esperando. Entonces, nunca fue a rendir cuentas Entonces, yo les pregunto a estos, ¿cómo arreglaron el informe de ese que eran como 600? Hay otros informes más de cosas Llévenlos a la justicia, que informen, porque es dinero del club. Dinero que la federación les entregó a los futbolistas, al club. Y, lo, y los presidentes, de una manera cómplice, para que los dejaran seguir, se le dieron la pata. No, no, ustedes usted repártansela, véanla cómo estaba. Entonces, como esas cosas hay muchas en nuestro fútbol. Y resulta que a los amigos le terminan dando dinero y a los que no son tan amigos de Dios no le dan un mango. Qué es como en todo orden de la vida, ¿no? Ahora, ¿Blooming no se sumaría a esta denuncia o se va a plegar? Ah, oh, ¿qué se van a plegar? Está loco. Y eso que tienen una Ningún deuda. equipo tremenda. cruceño se va a pegar? Aquí es una especie de solidaridad. ¿Cuánto? Y eso que están quebrados. Bueno, Blooming por el camino de Wilster está más o menos. Sí, más o menos, porque no tiene dinero para pagar y por tanto no puede eh, inscribir jugadores. Dicen que Stronger pagó, ojalá. Mañana vamos a ver el sábado si pagó o no. Si aparece uno de los futbolistas, de los nuevos contratados, si juega uno es porque pagó. Wisterman pagó a Ponce. A Ponce. Ya le llegaron a un acuerdo, ¿no? Sí. ¿Ya le pagó? Hoy era titular. Ya, ya la arregló. O sea, Ponce ya eh, levantó la La demanda, diríamos. Y el otro es el Gilberto, un cochabambino de oro, creo que rebajó 30 mil dólares de los 100 que le debían. O sea, ya subió a 30% de rebaja. Sí, Porque señor. estaba en 20, ¿no? Estaba Hasta la, en 20. Última vez. la gente dice, ¿por qué está pidiendo rebaja a vos? Que el Guamal es en su muerto de hambre, que no tiene un peso. No importa. Pero yo apelo al corazón, no es que dicen, te amo, te amo, Wester. Es lo mismo que Soria. Ayer se me cayeron las lágrimas de escucharlo a Soria cuando lo posesionaban como técnico la anterior vez. Ese es mi equipo, esta es mi ciudad. Yo amo esto, No lo pueden encontrar para que rebajen los mangos. Pero... Hoy seguramente lo van a encontrar y van a tratar de hablar con él. Es lo único que falta. Bueno, el único, porque después viene un chorizo de talicio eh. también que está apretando, pero dicen que ya hay un, un, un... una posibilidad de solucionarlo. También está Coimbra, que no jugó nunca nada. Entonces, pero bueno, al final estuvieron allí, en la plantilla. O sea, Wisterman va, hoy inscribe a todos sus futbolistas extranjeros o los nuevos y va a jugar el domingo con Blooming. Lo que es domingo sábado. Y justo se encuentran los dos los dos menesterosos, Los dos menesterosos. <risa> ¿Eh? Bueno, complicado. Pero ese es el, el, el tema que tiene que ver. Bueno, eh, Ali Yucra lo fue a buscar a Callapino anoche para preguntarle a sus 20, porque este era, este es el responsable y este es el que lo banca a Pablo Escobar. Escúchalo, ¿qué pasó? Ese tema yo quisiera que nos dé un espacio de tiempo, le escucharemos al profesor Pablo Escobar en el Comité Ejecutivo y una vez que pueda brindar todo el informe, allá será ya la instancia que como es el Comité Ejecutivo de poder también hacer algunas consultas. Como tú dices, hay muchas consultas que han hecho uh, también muchos, uh, muchos dirigentes y las cuales lo vamos a hacer en ese Comité Ejecutivo, ¿no? Pero el tema de que él sí ha pedido una reunión con el Comité, el día de hoy lo ha hecho con nota escrita, ¿no? A ver, esto es un fracaso, señor Callapino. ¿Ustedes también asumen que este fracaso es también eh, culpa de ustedes? A ver, eh, nosotros como, como dirigentes, yo creo que se si ha dado todo, todo lo que el profesor nos ha pedido. Eh, como te decía, le daremos un espacio para que él pueda informar. ...todo lo que ha pasado eh, y para que ahí ya tengamos un panorama más claro, ¿no? Como te, como te digo, él ha solicitado ese, esa audiencia y se le tiene que dar para que él pueda explicar... ...no solamente a mi persona, sino a todo el Comité Ejecutivo, porque todo el Comité Ejecutivo lo ha elegido, ¿no? ¿Usted tenía conocimiento de este contrato que se le hizo al señor Escobar cuando había la pandemia... ...no había fútbol, no había campeonatos, pero se le hizo un contrato y se le pagó muy bien... ...por no hacer nada, entre comillas, al señor Escobar? La verdad no teníamos conocimiento. Antes de esta administración, la verdad todos los contratos que se hacían con, con los profesores eh, no teníamos para nada de conocimiento, ahora es muy distinto. Todos los miembros del Comité Ejecutivo saben todo el tema de, de contratos con, con, con sponsors, con, la verdad hasta con los profesores, y, y lamentablemente, como tú dices, no tenemos conocimiento de ese contrato que tú me estás indicando, ¿no? pero eso, eso también creo que no sé bajo qué situación se le ha hecho el contrato. No, no lo conozco si se ha hecho una adenda al, al, al profesor Escobar, pero yo creo que ahí debe estar la persona firmante, ¿no? Y en su momento yo creo que él tiene que aclarar por qué se le ha hecho ese contrato y peor si todavía se le ha hecho un incremento y como tú dices, se ha sido, se ha sido en etapa de pandemia, ¿no? Lo escucha. Son los genios para salir del tema. Y digo una cosa, este tipo miente. Porque él era el vicepresidente cuando el señor Rodríguez le hizo un contrato a Pablo Escobar el día... 4 de agosto, creo que fue. Sí, agosto. Del año de 20, ¿se 20? acuerda? El día 18 de julio se murió César Salena de COVID. Domingo falleció a las 11 de la mañana. Yo te digo por qué las fechas a mí no se me van, porque el 16 yo di positivo. Jueves, feriado, 16 de julio. Arranqué mm. para Santa Cruz. Yo. ¿Eh? Y, y estaba con COVID. Entonces, bueno, pasamos mal, pero bueno, no nos hemos muerto. Dice si Hierba Mala, nunca muere. Entonces, Salinas muere el domingo. Asume Rodríguez como presidente de la Federación Boliviana de Fútbol. Sí, él era el vicepresidente. Este pertenecía, estaba en el tema de, de la ANF, pues estaba en todo esto manejando. O sea, no puede acusar que no conoce, porque después incluso él estuvo cerca de ellos. Y después, bueno... Ya pasa a ser vicepresidente con, con el ingeniero, ¿no? Entonces, miente porque él sabía. Es más, este es un contrato que se dio a conocer, y, y es más, ¿por qué lo dimos a conocer? Porque nos pareció raro. Se estaba muriendo la gente de COVID en este país. ¿Te acordás que a, a, la, a la doña se le antojó toque de queda? Sí, claro, encerrados todo el Estábamos tiempo. ¿Estaban todos guardados. Mientras compraban respiradores que no funcionaban. Y la gente se seguía muriendo y no había medicamento. Mi forma de cómo arreglar en ese tiempo fue complicadísimo. Todos estábamos con la persa que nos moríamos mañana pasado. Claro. Mi hija Fabiola terminó en terapia intensiva en hospital en Santa Cruz de la Sierra. Entonces, y había gente paseando en aviones del Estado. pasando la de película, mientras claro. los otros estaban muriendo. Y encerrados. Y, o y encerrados estos, o muriendo. Y estos fenómenos le hicieron un contrato a una directora técnica femenina, pagando una cantidad espectacular de plata, sabiendo que qué iba a dirigir. Si no había que, que elegir, estaba todo suspendido. No había torneo de la división profesional. El torneo de la división profesional de fútbol se acabó el 15 de marzo de ese año. No hubo. Es decir, abril, mayo, junio, julio, ya no teníamos. No, fue hasta el siguiente año recién, ¿no? Pero, claro. Entonces, ¿cómo le vas a hacer vos un contrato a un tipo para que dirija si está todo suspendido? Entonces, a la bendita señora esta le hicieron un contrato. Y le hicieron a Pablo Escobar. Y a Escobar se lo hicieron hasta el final de la eliminatoria, que ya concluyó. Hasta la final, de ni el, siquiera de Qatar, sino de la eliminatoria. No, el Qatar, la eliminatoria de Qatar. Pero te digo, no en la final del mundial, sino antes de antes, que empiece. Hasta cuando quedáramos eliminados, más o menos. Entonces ahí se acaba el vínculo. Estos cobraban 18 mil y pico, él cobraba 10 mil dólares. 10 mil dólares por no hacer nada. O sea, tuvo 20 medio año, 21, 22, y ahora que le toca por primera vez jugar torneos oficiales, tres partidos juega, pierde dos y gana uno. O sea, le hemos pagado a un tipo durante tres años, eh, más o menos 12, 24, 36, casi 40 meses, a razón de 10.400.000 dólares, para que durante 270 minutos no pueda solucionar los problemas futbolísticos. Convierta un gol. Dos, ¿no? Porque uno fue cuatro. cuatro uno. uno, dos, no importa. Claro. Entonces, ¿dónde está el supuesto? Porque estos, y todos se los mamaron y los aplaudían, técnico más ganador que tenemos, estos nos inventaron qué. Andaban debajo del brazo, fueron a Yunga, ¿cuánto un día? Vamos a, a buscar aquí en la carpeta a los mejores jugadores de fútbol boliviano. A los campeonatos sub-17, sub-18 creo que iban un día en la mañana y volvían en la tarde. Nos mintieron que andaban buscando a los mejores jugadores del fútbol boliviano, él y otros más. Aquí está el dossier, hagámoslo francés, el dossier, y aquí está todo, todos los datos minuciosamente guardados de todos los futbolistas bolivianos. Pero de bueno, nunca lo hicieron. Fueron los yungas. ¿Te acordás que incluso se mandó una declaración estúpida que dijo que los yungas le había dicho Castillo que allá los muchachos no jugaban fútbol porque pisaban coca? Entonces, es más, durante ese tiempo no encontraron oficio para este tipo y se lo pusieron de ayudante de Faría, el vende humo. Ah, claro. Claro. Ayudando, Pero si sí. Faría necesitaba un ayudante, Faría cobraba casi 70 y los ayudantes que él tenía hacían 100 mil dólares mensuales. Si él no quería tener a Pablo Escoa como lo tuvo de Ayuco, tenía uno hasta para que le eche alcohol. Que le pague él, ¿no? ¿Por qué tenía que pagar la federación? Entonces, durante tanto tiempo, se perdió tanto tiempo, y llegamos exactamente a lo mismo. Otra vez eliminados. Y no hoy no, y que ha pedido para, para explicar. ¿Qué va a explicar? Yo le pregunto a usted. Tuvo casi tres años y para armar equipos. O sea, él pudo haber armado una selección hace dos años, una sub-20, 16 años. Y haberles dado un sentido futbolístico, haberlos cautivado con un nuevo mensaje, haberlos ubicado. Él sabía de los futbolistas que hay en Brasil, que hay en varios sitios que juegan. Pudo haberse, en vez de haberse ido de vacaciones al Paraguay o estar sentado por aquí, haber ido a observar si jugaban, no jugaban, qué hacían, qué no hacían. Aquí está todo el fútbol. Y los giles le aplaudían. Y hay otros periodistas... Cuando hacían nota al presidente de la federación ¿Qué tal? ¿Qué opina de nuestra selección? Que tiene el técnico más ganador A ver ¿Y de dónde quién sacaron ganó? el técnico más ganador? Eh, el tipo como futbolista le fue bien Sí, claro ¿Ya? Es innegable, pero después ganador qué, no, no ha sido campeón nunca O sea, el técnico jugador más ganador sería, ¿no? No, el jugador <risa> el, Bueno, ha sido ganador. tres campeón también claro. Pero discúlpame, es algo que la gente no entiende Por ejemplo, Bolívar si gana los dos torneos este año puede ser tricampeón lo mismo que se fue una vez. O sea, ¿Cuál es el drama? O sea, viste, tricampeón. Con el equipo que tiene Bolívar, sale campeón de los dos torneos que hay este año y es tricampeón. Porque fue campeón el año pasado. Claro. Y con la plata que tiene el que te cuento, el guacho ese, puede ser cuádruple el próximo año. O sea, no es... O sea, Aquí hay el tri... Como que todavía nos contamos mentiras del Mundial del 94. O sea, yo quisiera rápidamente que vayamos a una Copa del Mundo. Claro, vivir de triunfos eh, pasados. Pero ¿hasta cuándo? Yo tengo que mirar de la cara a los dinosaurios esto, ¿ya? O de mirar algún tipo, yo lo llevé al Mundial y creen que cuando pasan por la calle yo me tengo que persinar, porque fue un milagro. No es fácil. Entonces nos hace falta rápidamente ir a un evento mundial. ¿Será que vamos, ya que la siguiente, el siguiente Mundial va a ampliar la cantidad de cupos para todos y, los, todas las y si, regiones? Y si, y si ya no vamos, hay que fusilarlo a en la Plaza Murillo. <ríe> o dedicarnos a otra... El cosa. técnico dicen que apareció ayer. Ah, sí, decepcionado, leía los titulares. ¿Decepcionado? Sí, que no, no, casi, no es tan iba. fácil como pensaba. Que... ¿Y qué querés, de la casa dirigirlo el equipo? Bueno... Pues si no hay fútbol en enero, no había fútbol en diciembre, le han pagado estos meses al tipo y no ha hecho absolutamente nada. Desde noviembre, ¿no? Sí, desde noviembre, que se jugó un partido, ¿te acordás con los peruanos? Sí. Y que nos rascaron. Que la convocatoria además no la hizo a él, se la hizo el señor Pablo Escobar. Entonces, ahora va a haber una reunión, porque hay una sub-17. Este qué, qué, quiere quedarse la sub-17. Todos los que han perdido, al chileno, el técnico Huerta, creo que se llamaba, le pegaron una patada donde la espalda termina de llamarse así y se llama de otro nombre feo. Se la pegaron ahí, no apareció más. Y los otros se han ido. Eh, Macherano, jugador indiscutible, campeón del mundo, ganador por donde tú lo veas. Tene con la sub-20, se fue. No clasifiqué, me voy. Mucha pena. ¿Él no voy. se va a ir? ¿De qué va a ir? ¿Y ¿Dónde va a ir si no tiene aburro este? Macherano, que sé yo, mañana agarra un equipo, o por último viene a ser un año de provincia de Bolivia. Bueno, sí. Pero es verdad, hay, somos claro. generosos. Aquí vienen los técnicos y dicen, ¿dirigió alguna vez? Nunca. Entonces yo, bueno. Contratado. ¿Qué es lo que pasa? Entonces yo aquí les pongo el mote, no, este vino a ser su año de provincia. Vienen a ser su año de provincia aquí. Y los recibimos en el aeropuerto y le damos una manija. Esto se cree más importante que, ¿te acordás de los tiempos antiguos cuando venían los de Fondo Monetario Internacional? Ah, claro, no, los dueños eran. Uh, lo bajaban unos mangos y, y había que hacerlos pasear. Los dejaban dos, nos sacaban diez. Pero está los muchachos, pues, ¿no? Claro. Como y peor si se aparecía un fondo buitre por ahí, ¿no? Ah, no, pues, son... era su especialidad. Pero bueno, ese es el, el panorama incierto que tenemos en nuestro fútbol. Lo bueno es que ya se va a iniciar el torneo. Fíjese que en México, a raíz de la eliminación de la Copa del Mundo, ya le, le han bajado un cupo ya de extranjero a los equipos. Y ahora en mayo que viene, según ellos, la revolución de fútbol, sería bueno que los dirigentes nuestros lean de vez en cuando qué pasa en otros países y cómo es que se mejora la cosa. Ya le han bajado un extranjero y en mayo le van a bajar dos más pero han hecho un campeonato largo con dos liguillas. Largo con dos liguillas. ¿Cómo es eso? O sea, llega la primera parte, más o menos lo que querían hacer, hacer. un campeonato, va la primera parte hacen una liguilla de los cuatro o ocho clasificados. De allí hay un campeón. Ese tiene torneos internacionales. Después del segundo torneo hay otra liguilla para elegir los otros premios. Y después la suma total de puntos da el campeón. Si uno sale campeón del primer torneo y sale el segundo, o sea, primera rueda y segunda rueda, bueno, eh, es campeón. Pero, eh, ¿qué van a hacer con las divisiones de ascenso? Le van a dejar el promedio de edad. Aquí, yo te digo, en la asociación, está jugando Reyes Sousa. ¿Sabes ¿Sí cuántos años tiene Reyes de Sousa? ¿Cuánto? 40 uh -huh. O sea, todos los dinosaurios se van a jugar allí. Entonces, ¿cuándo es que vamos a tener futbolistas nuevos? Nosotros. Claro. Ese es el problema. Es lo que yo peleo. la gente me dice, no, pero que vos los odias a los extranjeros y vos sos... Hotel, y me, te saben cómo están. No se trata de odiar a nadie. Se trata de... O sea, a mí me da bronca. A ver, jugamos campeonato sub-20. Por ahí con, con, conseguimos una plata y nos vamos a transmitir el campeonato. ¡Pa, pa, pa, pa, pa! pa, pa, pa, pa, pa. Los gol, pa, gol, pa. hacen 3-0. Salimos con la jeta así. Y afuera hay periodistas que está y Aquí está el colega boliviano, eh, Juan Pastén. ¿Qué opina de sus seres? ¿Qué podés opinar? O sea, a mí me da vergüenza. Yo salgo por la otra puerta. Claro. como ellos no van a poner la cara, ese es el tema. Igual Copa Libertad de América. Cualquiera te mete 10. Sudamericana, si no preguntan en la Oriente. No les da vergüenza, digo yo. Mejoremos el nivel Entonces veremos a ver Cómo están las cosas Por ejemplo hay equipos que tienen cuatro extranjeros Y tienen tres nacionalizados y hasta cuatro Tienen ocho extranjeros Juegan tres bolivianos claro, Entonces, demasiado Demasiado Y siguen naturalizando a ancianos De verdad Eso nos van a quitar el bonosol <risa> Pero tienen derecho Claro Cierto, la renta dignidad ¿Cuánto están pagando ahora? Ahora es 200, eh, 300 para los que no tienen... ¿Seguro? Eh, para los que reciben una renta, 350 para los que no reciben renta. ¿Por ¿Mensual? Mes. Sí. Sí, ¿cómo no? Ah. más bueno, que yo no estoy en edad todavía. No <risa> problema. Eso no, no, no tenía idea. ¿Cuánto era? Pero eso es lo que pasa, ¿ya? Bien. ¿Mañana? ¿Cuándo arranca? El sábado arranca. El... Sí, porque el viernes, el viernes, el viernes el... falta un... Un fierro para poner una cámara. ¿Te acordás que aquí nos quejábamos que... Eh, perdón. La línea de gol no tenía cámara. O sea, es un mame del bar. Ahora va a haber la línea de gol y la de arriba. Entonces para eso necesitaban una estructura de fierro. La cancha de los Leones Blancos, del Pajonal no la tiene. La es de Real. Mm. Uh -huh. eh, es más, eh, hay un concierto bronco, el 6. ¿Cuándo es 6? Seis es el eh, dos, tres, lunes. El, el lunes es que hay un concierto de, de Bronco. ¿Cómo irán a dejar la cancha, Dios mío? Pero es lo único que le da plata a los clubes también, ¿no? Y esa claro. cancha es de los Leones Blancos de Pajonal Esta chapa se la pusieron hace 25 años atrás, 27. Cuando lo eliminaron a diez trongues de la Copa Sudamericana, aquí en el Siles, con gol de Medrano, el de 15 de bolsillo, famoso ese, y se jugó con Lanús. No mm. recuerdo. Bueno. O sea, de ahí quedaron los leones blancos. Los leones blancos del Pajonal, pero después se fue a la segunda división y no aparecieron más. Y así que luego han vuelto. Tengo una chamarra yo de esa época, cuando eh, eliminaron a Diez Trongues. Sí. Porque el cabezón, mi hijo, él, se hizo hincha de, de Real Santa Cruz. Ah. Claro. Pero cuando la era un ser humano normal. ¿no? Sí. Cuando le entraban las cosas normales, <risa> ahí quedó guardada la casa. ¿Sí? Un día de estos en el programa la vamos a sortear. ¿Tiene cuánto? 20 años esa chamarra, claro. imagínate. Principios de siglo. La chamarra de los leones blancos de Pajola. Muy bonita. Y bueno, ojalá que, que, que esto comience bien el sábado. Se comienza con un partido en la ciudad de Trinidad, a ah, jugar Real Mamoré. Allá debutan. Va a jugar Real Mamoré con los pandinos. Ah, ¿qué encuentro? El clásico trans Amazónico. Os Amazonico. Trans Amazónico, dije ayer, <risa> me han dicho de todo. No es que la palabra trans como que es medio prohibido de hoy día. Ah. Depende entonces, del contexto, claro. Claro, pero la gente ubica, La gente es mala, ¿viste? Claro. Mal pensada. Se, se, se pasa a películas. Sí. ¿no? Bueno. Así que atentos entonces. Atento. Eh... atento usted también porque el lunes partimos a las 12 del día. Con nuestra programación vamos de 12 a 2. Cierto. Va, eh, van todos los contenidos allí. Sí, va Así a haber un, una a modificación de los horarios. Una la modificación de los horarios en la noche. Ah, en la vamos noche a las 10 hablar. de la noche. Sí, ahora van a ir a las 10. A las 10 de la noche hasta las 11 y media. Sí, vamos a tener el tema de, de, de, de las redes sociales. Vamos tanto que la gente quiere que vengan las chicas a los, los, los mensajes. los mensajes. ¿Y va a haber eso? Hoy están viniendo. Ah, mira. 15 postulantes. ¿15 habrá? No, no, postulantes, 15. Bueno, postulantes, no sé si quiere, si quiere quedar usted al casting esta tarde, no sé. No. ¿Eh? ¿Se le darán permiso? No, no, no, no por, por religión no, lo, no me lo permite. Han puesto un edificio, yo no tengo idea, pero bueno, no tiene nada que ver con fútbol. Bueno. No, no, no es el fútbol. Bien, eh, don Juan, entonces... Hoy a las 13.30 el Deportivo uh -huh. y a las 21 horas. Y a partir de lunes con nuevos horarios. A las 22 horas y sí, al mediodía con un desplazamiento total en todos los estadios, en todos los escenarios, porque la gente vaya conociendo de primera mano. Y un poco lo que hacíamos en la radio en la noche, a las 10 de la noche, ¿se recuerda usted? Sí. Que en la vía yala. Eh, bueno, empezó esto en Erbol después nos vinimos para acá. Eh, eh, también vamos a estar con la radio de Los Mineros, en el Comín. Entonces también el programa va a ser transmitido así hay cosas interesantes o sea porque al final si uno no se renueva nos renuevan no no gracias se lo pasan por arriba ¿no? Claro. Ha sido gracias, un placer. Ah, eh, nos veríamos el lunes con usted. Si Dios mañana quiere. es viernes, ¿no? Sí, sí. Vaya tengo con... mañana va a seguir el casting, entonces no creo que tenga Ah, que... va a seguir en casting. Cuidado, cuidado que se No, no, no, no, el no. no, no. Eh, el lunes con mucho gusto, ¿no? Gracias, Juan. Un placer. Igual. Bueno. bueno, estuvo junto a nosotros Juan Pastén hablando de la actualidad en información deportiva.